Seis, seis vicecampeonatos, imagínate. El eterno vicecampeón. Hay tipos que nacieron para ser segundo Como la cebollita. La serie, ¿no? La eh. cebollita. Cebollita no, no, subcampeón. No, no, nunca vi la serie. ¿De qué se trataba? Era de... Eran unos chicos que jugaban fútbol. Era una serie... Mm. Era, no sé si era serie o novela argentina. La última argentina. Que vi fue Capitán Meteoro, yo. <risa> ¿No la vio usted? Sí, no no la vi. No la vi todavía. Ahora... No, ¿cómo no la vio? Si mis si, si, hijos si, si estaban chicos, por eso que le digo que ellos miraban Capitán Meteoro. No, yo no la vi, Le voy a ah, ver. El otro, el del sable, ¿se acuerda usted? ¿Cuál? Había uno, por el poder de... Ah, de Grayskull. ¿Qué? Jimán, eh, Jimán, eh. claro. Podría tremenda, de... Thundercats también. Eh, esa la veía, ¿viste? Thundercats, claro, supercampeones, ya bueno, esa no, las, en los noventas ya fue famoso aquí. Así es. Bien. Eh, anoche hubo reunión de la gente de Wisterman. Algunas determinaciones Determinaron la misma de siempre Parece esto calcado de lo que pasó en Oruro Ahora han hecho un tribunal de honor Para que inicie un proceso disciplinario al Yesquili Además eh, La asamblea determinó una acción penal Contra Garisoria, a ver, veamos Voy a pedir ese voto Sentido de aplauso A estos cinco profesionales Que conforman el tribunal de honor Cinco socios que tendrán la responsabilidad de llevar adelante esa difícil tarea y esa difícil misión de hacer justicia deportiva, administrativa y también ética al interior del Club Deportivo Jorge Vilcermano. Un aplauso final para todos ellos de esta magna asamblea del Club Jorge Vilsermano. Gracias. Lamentablemente, esta dirigencia nos ha, nos ha tenido acostumbrados a mentirnos una y otra vez, cada semana, cada día era una nueva mentira, una nueva vergüenza. El señor Soria decía cada semana que había puesto más plata. Pasaba una semana, no, ahora he puesto 300 mil, no, ahora 500 mil de mi bolsillo y ahora sabemos porque los números no cuadran que no ha puesto absolutamente nada, nada de su bolsillo. ¿Qué quería con esa plata? ¿Quería que después se le devuelva? Lamentablemente es así como esta dirigencia se ha manejado. Todo este tiempo ha sido una, una vergüenza total y más aún cuando ha contratado este, no sé si decirle persona, este tipejo, el abogado este, que ha todavía... Básicamente ha destruido el nombre de Wilstermann, ¿no? Lo ha tratado como si fuera un equipo de barrio, una institución totalmente avergonzada. O sea que ahorita yo a mí no se me ocurre ni una sola cosa que esta dirigencia haya hecho correctamente. Ha sido la peor dirigencia que hemos tenido desde siempre, yo creo, y eso que hemos tenido diligencias muy malas, acuérdense la de Grover Vargas, pero esta ha sido aún peor. Amplia mayoría, queda aprobada la resolución del inicio del proceso penal en contra del Presidente. Voy a poner en consideración que se sirvan levantar la mano a todos aquellos socios que estén de acuerdo en que el abogado Víctor Hugo Pérez Justiniano deje de pertenecer al club Jorge Vilcermán. Por aclamación y por unanimidad se emite resolución de que el abogado Víctor Hugo Pérez Justiniano deja de pertenecer al club Jorge Wilstermann aspecto que será comunicado a las instancias correspondientes de la Federación Boliviana de Fútbol es legal esto para empezar? esto es un saludo a la bandera me han decepcionado son unos fríos todos a ver que están de acuerdo me parece como el cabildo viste sí o no Yo... a ver qué es lo que quieren dijeron ...que se vaya Víctor Hugo Pérez... ...sí... ...pero vaya, sáquenlo pues... ...a ver, ¿quién va a hacer el macho de esto que va a ir a sacarlo? Porque los tipos siguen laburando allí... ...eh... ...en la casa de Barbie... ...así le puse yo a la sede... ...a la casa de Barbie... ...ah, en Ecuador, ¿no? Claro, los gorros tienen que entrar de costado... ...sí, sí, no entramos... ...no, no, no entran... ...entonces, que vayan y sáquenlo... ...ahora, cualquier socio de la institución... ...puede iniciarle una acción legal penal a este tipo. Ahora, vamos... ...tú diste lo que decía... ...vamos a iniciarle una acción porque nos mintió... ...entonces la cárcel estaría lleno de mentirosos... ...pues si fuera por mentir, ¿no? ¿Usted cuántas le habrá dicho que se va a casar con él y después no cumplió? Mm. Entonces, si lo hubieran metido preso, ¿cuántas condenas tuviera? Claro. Entonces lo mismo, igual las mujeres que mienten... ...imagínate, si hubiera por mentirosos o mentirosas que meterlas a la cárcel... Pues estarían llenos las cárceles. Si tampoco es, son abogados. Ese tribunal de honor es exactamente lo mismo que pasó en Oruro. Antes Hicieron un tribunal de Oruro, lo pusieron al tal Aranívar ese. Anda a preguntarle, estos siguen cobrando la plata de los alquileres de las canchas que, que, que hay en Oruro. ¿Para eso sirven? ¿Después qué más? Absolutamente nada. Y manejaron un proceso viciado que terminó con que el Club San José desaparezca, ¿no? Lo mismo está pasando allí en Wisterman. Yo digo, ¿lo querés volver loco al, al, al Yekini? Búscate 20, tipo. Vení, 20. Vamos que, que tengan cierto que sean socios del club. Háganle acciones penales. 20 acciones. A ver si las va a aguantar. En un allá, allá, allá. Lo volvés loco el tipo. Se manda a cambiar. Pero no. Pero no. ¿Quién quiere que se vaya, Pérez? levantan la mano. O sea, pues, sí. Como eh, herramienta legal no tiene ninguna validez lo que ocurrió ayer en el Coliseo. Para mí no tiene. A pesar de que dice que la Federación Boliviana de Fútbol lo reconoce el vicepresidente Wisterman, me parece correcto que lo reconozca legalmente. Pero quien llama a asamblea es el presidente. Y cuando él no pueda, llama el vice. El presidente tiene que haber escapado, tiene que haber fugado, tiene que estar preso, eh, tiene que estar enfermo, inconsciente. Ese tipo de cosas lo habilita al vicepresidente a que llame. La gente dice, pero Pastén, ya vos estás a favor de Yo no estoy a favor de nadie. Lo que pasa, hoy día, viste ese señor que habla, hoy nos damos cuenta de la plata. Es del año pasado. Yo le mostré la guita, todavía la del banco, cómo se la han sacado. El siguiente lo encuentra? Hace tres años que andamos en esto nosotros. Nadie se enteró. Porque todo, el Grover que dice ahora, el amoroso, ¿eh? Grover uh, era, disculpa, hermano, ya, Ese había bajado de la diestra de nuestro señor para poner el orden y campeonato de San Wisterman. Entonces, a ver, entonces no pueden ser de la manera que, que están. O sea, no han tomado los recados a tiempo. Lo mismo va a pasar con blooming Blooming ya tiene una deuda de 6 millones de dólares. Ese es el otro. Capaz que el abogado este se vaya para allá, porque es abogado además del, del presidente de, de Bluming. Ya tendrán la, la, la... Lo van a terminar de fundirlo a Wisterman y se, se irán de equipo. Pérez, sí, que fue no. abogado de Oriente Petrolero, ¿no? También fue abogado de Oriente. Era abogado de Carlos Chávez. Ah, de Oriente. O sea que también fue de la federación. Y, no, no, no, no. no. Por eso es que después le hizo la vida imposible a Carlos Chávez, porque Carlos Chávez no, le, no, le no lo llevó. Uh -huh. Entonces, detractor. Y ahora en Wilterman. Ahora está en Visterman. ¿Y en qué quedaron los burkas? ¿no? Que me acuerdo que iban a tomar la sede o algo así en contra de, de la actual dirigencia. Esos son los canallas. Esos son culpables del equipo de esté como esté. Porque esos lo habilitaron a este tipo. Yo no sé a cuenta de qué, porque se, se supone que no tenía un mango. O se la creyeron el verso. Y hasta ahora no son capaces de enmendar esta situación caótica que vive la institución. Porque yo les digo, no pueden inscribir jugadores y han traído seis refuerzos. Hay algunos tipos que hacen dos años que no han jugado al fútbol. ¿Se acuerdan que los vimos aquí? Sí. Me dediqué a la familia, dice, ¿no? Un año no jugaron a la pelota porque se dedicaron a la familia, porque salieron muy jóvenes de su casa. ¿Te puedes dar cuenta? Y anda a creer que se la crea a su abuela, ¿no? Porque tu abuelita ¿no? Dice, qué voy a hacer? Es, es mi nieto, ¿no? Claro. Y te dice, venga para acá, mi mentirosito, ¿no ves? Sí. Pero te va a querer. O sea, no. Wilterman se convirtió casi en una casa de acogida, diríamos. De ¿no? los menos. que no tenían contratos. Así es. Casi una fundación, diríamos. <risa> benéfica. Porque la, porque la otra palabra es muy fe. <risa> ¿Eh? Sí. sí. Eh, entonces, eso es lo que, lo que realmente está. Yo creo que esto ha sido un saludo a la bandera, es una pena. Yo creo que aquí hay que hacer acciones legales, penales en contra de los que resultaren... ¿Mm? culpable, porque aquí hay un dinero que este señor ha manejado y hay que saber en qué lo gastó o en qué lo invirtió eso, nada más, dice que el 31 va a haber un informe económico, otra cosa aquí hay un presidente de la institución que se fue, que le dejó en manos de este, este es más peligroso que un mono con ojo a peitar, viste se lo dejó con una deuda de casi 6, 7 millones y ese tipo está en su casa sentado Nadie le pide el informe qué hizo con el dinero, a cuenta de que las deudas son institucionales. O sea, cada cual hace lo que le da la gana. Ese si es el problema. Nosotros se mandó 6 millones de dólares, le y dejó. Y Manejó como 12, como 18 o sea, el, millones. El doble de la deuda o el triple. Y, y no hay un informe económico cuando yo acabo mi gestión y digo, bueno. Juan, le dejo la institución, aquí está, esto es, esta es la situación, ¿no, ¿no hay eso generalmente? No, no hay. Lo que pasa es que ahí eh, es la angurria por ser presidente. Como hay algunos canallas que no los conocen ni sus abuelos, entonces el hecho de ser presidente de una institución lo saca de ese anonimato, ¿eh? que por qué sé yo por muchas razones son seres anónimos que caminan y deambulan por, por las ciudades. Entonces el fútbol les da notoriedad, nada más. Eso es lo que buscan la autoridad. ¿Para qué? Para hacer negocios, para hacer cosas, para... Pero bueno, para hacer negocios negocio hay que tener plata. ¿no? Bueno, algo que no, no estaría pasando con la actual dirigencia. Lo que pasa es que a este lo mamaron, le dijeron que le iban a prestar plata. Y cuando vieron cómo era la cosa, no le prestaron un mango. Qué pena por su equipo, ¿no? Una pena, ¿no? Una pena porque además es una institución con... que tiene bastante historia y que representa una... a una de las... De repente, tres una, ciudades más importantes del país. ¿Tres? ¿Cuál, ¿Cuál es tres? Entre La Paz, Santa Cruz, bueno, no, el Alto no, no, no. habría que comentar, entre las cuatro ciudades con más población, ah, más importantes. Witterman representa a Cochabamba. Por eso, entre las cuatro ciudades más importantes, a una de esas representa Wilterman, a Cochabamba. Ah, ya, hermano. A ver qué pasa, pero la cosa está bastante complicada, ¿no? No me va a Cochabamba. No, no, no, no. Pero el alto si es más, no grande no que, el alto más grande que Cochabamba. No, definitivamente. Y entonces, ¿eh? ¿Eh? Por eso cuatro. Por eso, entonces, también, <risa> ¿no? Dice, uy, oh, que aquí, que no, también. O sea, no los aviven mucho porque después es complicado que se vuelvan a, a, a ubicar. El alto es más grande que, que la ciudad de Cochabamba. Sí, debe estar muy cerca. el, y el alto, la Paz. ojo, y el alto ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos 40 años. Porque hace 40 años el alto tenía que un 7% más o menos la población que tiene actualmente. Es un crecimiento brutal que ha tenido. Yo no sé por qué Cochabamba no creció en la misma dimensión. Porque Cochabamba era una ciudad importante, sigue siendo, pero el alto ahora es más. Sí, sin duda alguna. Pero es lo mismo que, que cualquier rato en Santa Cruz. Se fijan en la vía primero de mayo, ¿no? La vía primero de mayo es más grande que la ciudad de Santa Cruz. Pero está unida. Jamás será vencida. <risa> Vamos con la Federación Boliviana de Fútbol. El presidente Costa está esperando el informe legal que presentará a los clubes para determinar algunas posiciones relacionadas con este impasse ocurrido en los últimos días. Bueno, la empresa, la empresa Tigo ha realizado el depósito del saldo adeudado, si no me equivoco, en fecha 3 de enero... El 2023 eh, hemos remitido todo ya al área jurídica de la federación, quien va a brindar un informe y va a comunicar a todo el sistema. ¿no? Simplemente. Sí, vamos a continuar el presidente? Vamos a primero esperar el informe y eh, una vez que tengamos acceso al informe jurídico legal, vamos a exponer el mismo al consejo y que se tomen las determinaciones. Sí. Siempre hay opciones. ¿Debe algo la televisión del año pasado, presidente? Ya con el depósito que ha realizado en fecha 3 de enero, ya se ha saldado todo lo que corresponde a la gestión 2022, pero en días próximos tiene que hacer efectivo un pago de aproximadamente 500 mil dólares por el tema de VAR, con los cuales vamos a cubrir la en parte la capacitación, esta segunda capacitación que tiene un costo importante. También tienen que hacer... Eh, en próximos días, eh, efectivo el, la, la cuota 11 que corresponde a la, gest, a la gestión 2023. Obviamente, un adelanto de este año ya a los clubes de la división profesional en el tema de recursos por derecho de selección? De memoria no le puedo decir en ese momento, no vamos a pedir un informe a, a la red financiera, pero eh, me imagino que. que eh, no se debió dar curso porque estábamos con, con fondos limitados en la Federación Boliviana de Allí está el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Qué toca ahora? Ahora les han dado, creo que 500, 600 mil dólares más para la capacitación del bar. Ese fue el motivo del que estuvo en Cochabamba, el presidente de la Federación. Entonces, con los colegas cochabaminos aprovecharon de preguntarle, los que quieren, porque hay algunos que no preguntan. Claro. Son aliados. O sea, aquí todo el mundo toma posiciones. Está de moda la palabra secuestra, ¿viste? Entonces, eso secuestran las ideas que a ellos les interesan. Y las otras, las odian. Por razones que ellos conocen. Entonces, fue todo el mundo a preguntar. El presidente le dijo sí. Hablaron con el director de sí. Perdió los puntos de Wilterman dentro de las cosas. Entonces, ya, ya no hay más que hacer. Claro. Ahora, no creo que diga eh, el presidente de Wilterman, no no hay quita de puntos. Si sí, sí. ya el de la federación dijo les dijo... Aquí lo dijimos en directo un día, que hubo comité. Estaba Sarabia, anda en encararlo, le dije yo. Lo no fue, lo encaró y el tipo terminó soltando la pepa, la sopa o la información, como usted prefiera. Pero hablando de este tema, van a pagar esto. Hay una cuota que se tiene que pagar el 3 de febrero, que es la primera de este año. Es 1.700.000 dólares. Yo creo que la federación con muy buen tino va a esperar que le paguen. Y después va a empezar... El tema. ¿Qué es lo que puede pasar? Nada. He revisado el contrato de punta a punta, o como dicen algunos de P.J.P.A. Eh, y no existe la razón. O sea, la razón sería la falta de pago. Y los otros pagan tarde, pero pagan. Por eso cuando te llamen cobrándote el cable, ¿sabes lo que tenés que decir? Primer día hábil del próximo mes te pago. Así se lo a ya no me llaman, te juro. Pues te llaman a las 8 de la mañana, te llaman a la hora del almuerzo, a la hora de la siesta. Increíble. Entonces, van a pagar los tipos, pero ¿qué dice el contrato? Que ambas partes, a solicitud de alguna, se podrán reunir para, qué sé yo, solucionar el problema. Aquí hay un problema. Eh, la gente de la federación no... Tiene eh, un interlocutor válido, serio, para conversar con, con la gente de la televisora. Porque ni el gerente, ni el que le mandaron, tienen la capacidad, entendiendo, los roces han sido muy fuertes, entonces hasta, hasta ahí va la cosa. Cuando alguien dice no se puede, no se puede. Entonces ahí se van a sentar. ¿Qué puede lograr la Federación estos dos años de contrato? Que se le aumente. Pero para eso, tiene que dar algo. ¿Y qué tendría que dar la federación? ¿Qué puede ofrecer? El lunes le cuento. No le puedo contar ahora. Ah. Algo más. El fuerte. día que se estén reuniendo, yo le cuento aquí. ¿Qué es lo que van a pedir ellos? ¿Y qué es...? El, la federación conoce más o menos qué. ¿Qué es lo que puede dar? Dependiendo de la cantidad. Yo creo que serían cuatro millones de dólares por año que tendría que dar la empresa aumentarle a este contrato para dejar las cosas más... Es ¿Mm? lo mismo bueno. que cuando voy a llegar a tu casa a las 5 de la mañana, ¿no ves? ¿Eh? Claro. Te está esperando, te renuncian todos los ministros, lo ¿viste? ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo arreglas el problema? ¿Eh? Haciendo una donación para que no puedan comprar. Para que nadie se vaya. Claro, algunas reliquias históricas, ¿no? claro. entonces, entonces, algo más o menos parecido hay aquí. Bien. La relación está tensa, está muy comprometida, entonces, de alguna manera. Y ¿Quedan cuánto manera... tiempo de contrato? Dos. Dos años más. Este y el otro. O sea, difícil que renueven, aunque en negocios todo es posible. Este, esto es fácil, la compañía de, de cable eh, a, no le cuesta nada de estos consorcios y sacarlo al gerente y se terminó el drama. Y, y los lo de la compañía cable dirán, no queremos negociar más con este, vuelenlo al presidente de la federación. O sea, así. Entonces se juntan intereses de un lado y de otro lado. Pero esperemos que esta cosa se solucione. ¿No es así? Bueno, ahora el tema del entrenador. Le preguntamos, porque Uy. ¿te acordás que ese vino? Sí, yo juntamos, ¿viste? Todos todo, todo, todo aquí y, y vamos a hacer un equipo que va a presionar alto arriba, ¿no? Estuvimos toda una semana. Una semana. Desde de noviembre se le está pagando. Sí, sí. Y el tipo se mandó a mudar. Eh, creo que tiene un nieto. Mirá, vos. Mm. Ese es el problema de Peckerman también. Peckerman lo contrataron en Colombia y más pasaba en Argentina cuidando a los nietos que entrenando. ¿Eh? Parece que este tiene el mismo problema. Ah, no. O sea Entonces, que hay que poner en el, dentro del buscador ver que no, que no, que no tenga ah, responsabilidades o sea, de abuelo. Que sean gente joven, que no tenga nietos, ¿viste? Así que, yo, bueno, dale. La selección boliviana está ya a punto de iniciar su trabajo, estamos esperando que se defina ya la modalidad del de, de torneo. Rosor está realizando también el trabajo, todo el cuerpo técnico, el profesor Gustavo Costas, ha estado presenciando partidos y haciendo seguimiento a nuestros eh, seleccionados, así que en cualquier momento vamos a tener ya una convocatoria para iniciar un trabajo. Eh, en el cosa, presidente, se pensaba que iba a trabajar de la mano con los colegas del 20, para aparecer cada vacaciones. ¿Por qué no se dio esta situación? Bueno, están, eh, est según los informes están trabajando, est están coordinando, estará seguramente también el profesor Costas asistiendo a los compromisos que tiene la selección, eh, las selecciones de a cargo del profesor eh, Pablo Escoma. ¿Pero ¿Por qué no estuvo presencialmente en los entrenamientos? trabajando con la sub-20, porque eso se habla en No, no. El responsable de la selección sub-20 es el profesor Pablo Escobar. Si bien hay un trabajo coordinado, el responsable es el profesor Pablo Escobar. Ahí está. Él dice que fue a ver dos partidos, sí, fue a ver dos partidos de, Boliv de Bolívar con Racing, uno, y el otro creo que lo fue a ver, jugó con Lanús, ¿no? O sea, eso en noviembre, diciembre, enero, tres meses, hermano. A 70 que cobra este guacho, son 200 mil dólares para que se vaya a sentar 90 minutos a mirar, o 180, yo creo que es muy poco. ¿Eh? Yo creo que no está mamando el tipo este. ¿Y cuándo viene? No tengo idea. Porque ya deberían empezar ¿La a excusa, no? La excusa es que, eh, bueno, no empieza el campeonato, pero el tipo debería estar aquí, por lo menos que marque tarjeta, ¿no? Que pasé por los entrenamientos de los. Pero claro, equipos, que vaya a no ver las pretemporadas, que vean los chicos cómo andan, a ver, mira ese es un fenómeno. Eh, yo creo que este, mira, lo están haciendo jugar de lateral. No, yo creo que puede jugar de volante. ¿Por qué él no, en vez de que recorra 80 metros cuatro o cinco veces, eh, en el partido, por qué él no recorre 30 y, y va a ser más incisivo, más veloz? El tipo que vaya y observe, ¿no? Claro. Igual solo entrenan en la mañana los equipos aquí, sí. o sea, que tampoco te macurcaría trabajando. No, ¿de dónde? Y en la tarde no tiene que hacer. Hágala el vendedor. Vaya a hacer cine a las 3 de la tarde, a la matiné, ¿no? Claro. Pero no está aquí. Aquí no lo han contratado. O sea, mira, el técnico de la selección española vive en Marsella, pero son de la selección argentina. Vive en Marsella. Ya, yeah, en España. ¿Por qué vive en España? porque todos los jugadores de la selección argentina juegan en España, juegan en Italia, juegan en Francia, entonces el tipo está a una hora de avión de, de sus futbolistas. Entonces alguien dice, pero ¿y cómo ese vive, vive en España? Está bien, pero en la Argentina, ¿quién juega de Bolivia? ¿Eh? ¿A quién va a ir a ver este? A nadie, ¿Eh? a Doña María, que lleva ajo, ¿viste? ¿Eh? Claro. ...debería Entonces, estar aquí... ...pero claro... ...viendo al Tigre, Bolívar... ...debería estar acá... Entonces, ...El técnico ese sí vive en España... ...perfecto que vive en España... ...pero una hora a París... ...es una hora... ...todos los aeropuertos están a una hora... ...de las grandes capitales en Europa... ...Barcelona está a una hora... ...de ahí Barcelona a París está a una hora... ...todo está a una hora... Claro. ...el avión... ...como de aquí... ...bueno Santa Cruz son 53 minutos ahora... ¿no? ...entonces... ...pero más o menos así... ...entonces bueno... ...ahí justifica... Que Scaloni, pero después cuando empiezan los procesos, Scaloni está en la Argentina. Los tiempos que, que estimen prudencial para observar algunos jugadores nuevos que van apareciendo en los distintos equipos, ¿no? Pero generalmente está allí. ¿Y qué hace en Argentina? Habiendo dado entrenamientos de Bolívar. ¿Qué está esperando? Y aquí ya entrenando los equipos. Sí, están todos entrenando. A propósito del torneo dice que empieza el 12. Porque te acuerdas 12, que miramos el primero de febrero, que, que era es miércoles. miércoles ¿no? sí. Se da cuenta, va a empezar las clases miércoles. Yo no creo que empiece miércoles, ¿no? A Aparentemente todo indica que sí. Hay miércoles. un problema de la currícula, no no no, no entiendo. bueno sí, que le pagan que... bueno, en... los 200 días hábiles? Esto parece un futbolista, ¿viste? Y cuando los apuran un poco, no, no les gusta. Sí. Eh, entonces el 12 dicen que va a comenzar. Entonces como va a comenzar el 12, bueno, Palmaflor había ideado un plan de trabajo. Entendiendo que el campeonato partía el primero Como el campeonato parte el 12 Se han suspendido los partidos de Palmaflor ah, Está jugando Palmaflor ahorita con eh, En el Bicentenario Ahora tres tiempos de, de 90 minutos Con, con algunos equipos de allí del Valle eh, Entonces se suspende el partido Que vamos a transmitir el sábado el, Sí, el domingo eh, El domingo, perdón, Lanús Y Atlético Palmaflor se suspende y la gira al Paraguay también, se suspende los dos partidos. Ah, por, por esto de la corrida por, de las fechas. Claro, por esto de la coyuntura. O sea, el, el técnico, ¿qué prefiere ahora? Prefiere terminar una pretemporada dura que está teniendo y hasta fin de mes, y ahí va a tener, qué sé yo, un margen de 12 días para, para hacer 3, 4 partidos. Ah, bien. Entonces, por eso que, que se suspende. Entonces, 12 de febrero, vuelve el fútbol a Bolivia. Si Dios quiere, ir a Virgen. Aún no, sea, eh, no se sabe si se va a jugar un partido o no se va a jugar el otro partido, ¿no? Ah, esto por o sea, dos los campeonatos. Dos. Ah, eso un campeonato? Sí, o un campeonato o dos campeonatos. ¿Viste? Me están llamando Ya están llamando para decirles si es uno o dos. No, no, no, ¿qué? Me están llamando. Estos son los de cable, no te, digo no. No te dejan. <risa> ya, Real, colgar. Ya, ahorita de verdad, de verdad, no te dejan. Te cobran mes adelantado. ¿eh? Estos guachos hay que ponerlos a trabajar, ¿sabes dónde? ¿Dónde es que pagan las pensiones los divorciados? Porque eso pagan mes cumplido, ¿viste? Cuando debe ser mes adelantado las pensiones. Sí. O, o, porque, ¿O acaso te esperan para darle que comer al bebé 30 días para que el pago pague a fin de mes? No, debería ser adelantado. Bueno, para algunos eh, debe ser así, ¿no? Me imagino, porque no piensan ni, ni en darle a sus hijos nada. Ah, ese es otro Bueno, cosa, es otra cosa. ¿Usted, bueno tiene, ¿usted tiene Juan, un hijo? No, no, todavía no. Cactus nomás. Eh, ¿Cuántos eh, años tiene? 34. Cuando su hijo tiene 30, usted va a tener 64. Usted es sí, medio sí. cacharro. Es, este año ya nos no vamos a poner el... No quiero complicar el trabajo. pues. ¿Por es qué tiene que ver pues... el trabajo? ¿El ahora es libre se hace al muchacho? O, ¿O usted lo va a hacer aquí en la televisión? No, ¿cómo? Sería bárbaro, ¿no? Te imaginas, transmitimos en directo. El licenciado Montaño en busca del primer hijo. Se prepara Montaño, ahí ¿eh? que está. En la expectativa sería bárbaro. Pero es hora, se le está pasando el tiempo. Sí, usted dice. Yo a los 30 ya me puse a tener familia. Bueno, bien. mi mujer, yo no. Bien, ¿Eh? entonces. Y resulta que uno a veces quiere ser más joven para poder acompañar tantas otras cosas, ¿no? Claro, por supuesto, acompañar el. Claro, imagínate el vos 34. A ver, ¿cuándo va a tener un nieto? Cuando el nieto quiera saltar, se va con voz de espalda, porque no va a tener. ¿No? No, a ver, gamba, que aguante. No, lógico. Ya, muy bien, bueno. voy a tomar el consejo, Juan. <coughs> Descansamos del trabajo este año y, y nos podemos ¿Pero cómo? Se va, de, va, ¿Va a tomar años sabático para ser un muchacho usted? Sí, sí, sí, claro. Que a veces ¿A veces se complica. Qué? Es, es en las horas libres que se hace el los muchachos. Hay que después cuidarlo. Ah, pero si es problema de la mujer, pues no es ah, suyo. No, no, no, no. Aquí es responsabilidad compartida. Claro. No es ayudar, es hacer. Con ella. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? <risa> Increíble, ¿no? Bien, gracias Juan, a las 13 horas con 30, ¿no? Y me avisa cuando la señora ya esté esperando. Bien, le aviso. Sí, porque le hagamos un homenaje a usted porque hasta ahora no pasa nada. <risa> a las 13 horas con 30 Juan Patén y a las 21 horas en el deportivo y por supuesto mañana. Gracias. Sí, Dios quiere la Virgen. Sí, gracias. Y espero que no me muestren más estas imágenes. El centro de la ciudad está bárbaro. Vaya usted ahora y a Vamos ver si es macho ver al